Amigos, bienvenidos a nuestro programa de Radio Portales. Aquí les habla Catalina Donoso Positive. Viva porque estamos en la semana de la francofonía, una semana muy especial que se celebra cada 20 de marzo con la mención de recordar y reunir a todos los países francófonos o de agua habla francesa, pero no solamente de la lengua, sino a través de la cultura. Del mensaje de los pensadores, de esos filósofos como Voltaire, como Rousseau, que nos dejaron esas tremendas lecciones de vida, se reúnen porque más de 300 millones de personas hablan francés en todo el mundo. En esta oportunidad, a partir del día 25 al 31 de marzo, va a haber un ciclo de cine que se presentan siete películas, siete películas en las cuales van a presentar no solamente una parte del entretenimiento, pero sino una parte de la cultura de cada país. Dentro de los países que se representa está Bélgica Suiza, está Canadá está Marruecos, está el Líbano que nos presenta dos películas y también tenemos una película de Vietnam. Esas siete películas podrán verlas totalmente gratuitas en el centro de Alameda en el hall del centro de Alameda. Ustedes entran a la página web, hacen clic al centro del hall de la, del centro de Alameda y ahí podrán disfrutar en la comunidad de su hogar de estas películas, que están en la lengua original y también con subtítulos, para que así puedan conectarse. En esta oportunidad hemos conocido y hemos hablado con muchos de los embajadores que quiero darles a conocer para que vean un poquito más de cómo es este festival. El pasado jueves 24 de marzo se inauguró oficialmente el ciclo de cine francófono como motivo de celebrar la Francofonía 2022. Las embajadas de Bélgica, Canadá, Egipto, Grecia, Francia, Haití, Líbano, Marruecos, Rumanía, Suiza y el Consulado de Mónaco, así como la Delegación General de Balonia, Bruselas y el Instituto Francés, se reunieron en el Centro de Arte Alameda invitando a los amantes del séptimo arte a disfrutar del estreno del ciclo de cine francófono. La gala estuvo presentada por el Instituto Francés de Chile, auspiciado por el canal francés TV Song Monde, así como en Santa Rosa. Los invitados pudieron disfrutar de un hermoso regalo compuesto por una bolsa ecológica que se componía de las delicatessen de cada país anfitrión. Posteriormente, los invitados pasaron a la sala de cine para los discursos oficiales, donde la embajadora del Líbano, Yumanshi Han, Dadesh, Salah Khan, dio un conmovedor discurso presentando la película Y ahora, ¿a dónde vamos?, de la directora Nadine Lavanki. Es una película que nos interpela en cada momento, en cada tiempo. Cierto, la película es libanesa, como la otra película, El insulto, que va a pasar por la plataforma uh, virtual de, del centro, uh, pero son películas libanesas que hablan de experiencias libanesas, pero yo me parece y estoy segura que cada uno de ustedes se va a identificar con los actores, con la temática, porque nos corresponde a cada uno porque vivimos en un mundo globalizado por lo que es el positivo del globalismo, pero también uh, estamos en un mundo donde el conflicto se ha sido también global y cada uno de nosotros intenta de alguna forma o de otra de sobrepasar y de educar mejor a nuestra, nuestros hijos, a las generaciones, para ser menos conflictivo. Y aquí resalta más en ambas películas el rol de la mujer, que sea la madre, que sea la hermana, la hija, para evitar el conflicto y cómo hacer para salir de un conflicto una vez que sucede. Durante la gala los invitados y los embajadores compartieron sus impresiones con el medio Radio Portales, conducido por Catalina Donoso, más conocida como Positive Diva. Y tenemos aquí a Fabiola, quien es la encargada de este tremendo festival. Hola, Fabiola Mira, amigos, está vivida. Estamos aquí, en la red del <risa> de, de, Silva de pero muchísimas gracias por acompañarnos aquí y. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo has Mira, has eh, nosotros trabajamos como desde octubre Así que estamos felices de poder ya partir con este ciclo Después de dos años de ausencia Con la pandemia, así que estamos felices Así que Katita, te invito a ti y a toda la audiencia A entrar a en la sala de cine Para ver ya la película un día Que se inaugura con la película del Líbano Muy bien, pues allá vamos Muchísimas gracias Chao a todos, gracias Hola Y ha salido la gente sumamente emotiva casi llorando, ¿cómo te has sentido tú ver cómo la gente ve la película del Líbano? Mira, yo lloré, no casi lloré, sí que lloré, sí que reí, me sentí orgullosa, porque es una película que no fue conocida en Chile, lamentablemente, pero que estaba ganando muchos, muchos premios, y el público chileno, yo sé que la gente que es del sinofil, cin se dice, chileno, uh, le encantan la película extranjera y me alegro mucho que en la Semana de la Francofonía le ha dado esta oportunidad para que conozca otro tipo de película que no son de películas de comercio no son de película de las grandes cadenas pero sino que películas de mucha cultura, de mucha educación, de mucha humanidad y que compartimos, ¿no te sentiste también parte de la película? No, yo he vi, yo visto también las reacciones, porque uno es lo que uno siente, pero la gente lo sintió en la piel, hemos visto conmoción, porque es muy humana, sí. y lo más importante de poder tener este, la oportunidad de este festival, es que tenemos la oportunidad de conocer películas como usted, embajadora, películas del Líbano, películas que son de Vietnam, películas de Bélgica, Eso. de muchos países, Eso. y que... Más allá de disfrutar del sinóforo del cine, disfrutamos también de integrarnos con las culturas y viajar, pero eso porque echamos tanto de menos viajar en estos años de pandemia. Pero sabe, la, las películas, cierto, que te lleva a otros países, pero te lleva hacia otros seres, hacia otra cultura y de repente te da vuelta a ti misma, porque vamos, al final del día hablamos un sola emoción o varias, pero la emoción la compartimos, aunque la decimos yo en árabe, tú en español chileno otros en otro acento, pero al final del día compartimos y nos conocemos a través de esto, y yo estoy segura que las otras películas que vamos a ver que también, yo estoy con mucho entusiasmo de, de ver la película de Vietnam, de Canadá de otras películas que ya, ya estoy bloqueada para nombrarla pero van a tener el mismo aplauso que hemos tenido nosotros hoy que de verdad da mucho orgullo y más llantos, ya cuando aplauden para una película de su país uno... Ya está cómo se ha ganado el premio. Embajadora, también usted es muy humana porque lo hemos visto en todas sus actividades sociales, en cómo usted apoya a los estudiantes, a los colegios, a esos estudiantes que tienen ciertas dificultades pero que pueden salir adelante, como el Colegio del Líbano. ¿Qué nos puede contar más para que también nuestros autores conozcan más de todas las actividades que usted está ayudando? ¿Sabe, ese, esos dos colegios, Colegio República del Líbano y Colegio Cedros del Líbano? Y este último, el Colegio Cedros del Líbano, me, me impacta mucho al corazón porque es para los niños menos válidos y ellos están muy bien guardados, muy bien uh, seguidos por los profesionales. Yo en realidad no me gusta decir, hablar de que uno está haciendo algo para ellos, pero solamente llamar la atención. Por eso publico estas fotos para que la gente sepan que el, el colegio también nos necesita cuando nosotros podemos ayudar. Uh, y más que nada que son uh, colegios en, en, en partes uh, como más humildes y que no les dejamos olvidado sí, admito que fue culpa nuestra pero no totalmente por culpa nuestra porque estábamos en la pandemia que estábamos lejos de esos colegios por dos años así que ahora estamos tratando de ganar recuperar el tiempo perdido y yo invito a cada persona que pueda ayudar cualquier colegio ...cualquier niño, en cualquier lado que lo haga... ...porque le te da a uno una satisfacción interna tremenda... ...tan linda, tanto como va a dar al niño... ...pero le devuelve algo muy bonito al dar la mano. Embajadora, le queremos dar las gracias y sobre todo... No, no, no, vienen más películas del Líbano porque viene el insulto. Una sí. película que yo quiero ver, eh, quiero verla porque es muy emotiva, muy fuerte y que muestra dos caras de la moneda. Y sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos en las Radio Portales, por acompañarnos hoy día y por presentar la película en el festival. Queremos dar las gracias porque celebrando el mes de la mujer, le tenemos aquí un regalito. usted le gusta el ballet? Me encanta el baile. Mire, aquí le tenemos una bailarina para usted. Muy bien, mi hija le va a encantar aún más que yo. Y le comento que me la va a robar. Bueno, que... entonces que, a, le, le mandaré otra. Entonces. No, pasa no. Nada. Se... O yo somos lo mismo y lo dejaremos sí. como un sí. lindo recuerdo suyo. Sí, gracias. le estamos muy agradecidas por, por todo lo que está. con nosotros. No, siempre para ustedes y gracias por cubrir este evento maravilloso. Tenemos siete películas que van a estar en competición y son la representación del festival, un festival que promueve muchísimo tiempo, casi eh, del año 1970 de la cultura. Ahora nos va a acompañar del Reino de Bélgica el embajador Fred Gill. Por favor, acompáñenos, embajador. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Ah, yo estoy afortunada y sí del festival, de la promoción, del nacimiento francesa. Gracias. Me adoro vuestro país. C'est si le, le, le chocolat, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le la le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le de le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le le le le le le le le le le le le le le le la, pienso que la francofonía uh, de parte de Bélgica en uh, Chile es, es muy presente y, y quiero uh, involucrar a mi colega, así, que así, es así. Emmanuel Dienga, porque bueno, Emmanuel bueno. en la embajada es responsable por la uh, cultura, la, las, uh, la cooperación académica, uh, la, las investigaciones uh, entre Chile y la parte francófona de, de Bélgica. Hemos visto, Manuel, que tú has participado en varios eventos de francofonía, este no es el primero para ti. No, no, no, no es nuevo, no es nuevo en Chile, no es nuevo sí. en otro país, porque creo que la francofonía no solo se trata de hablar o aprender el francés, también se trata de conocer cultura, hay una dimensión bien importante eh, cultural en el ámbito de la francofonía, una diversidad, y hoy día, por ejemplo, es un evento cultural bien importante porque se trata de película y vamos con nuestros amigos francófonos, aquí en Chile, las embajadas, a francófonas, también eh, destacar unas películas bien importantes durante cinco días. Bien has dicho porque ustedes presentan películas en este sí. festival. Es una sí. película bien especial porque eh, retrata sobre el problema familiar que hay y quería saber por qué eligieron esa película. Va, eh, la, elegimos la, la película Loco, Loca por la Vida porque que eh, combina eh, humanidad y humor. Es la historia de una pareja que quiere eh, un hijo y eh, al mismo momento eh, vive con una madre demente y eh, crea situaciones que a veces son muy tristes y, uh, pero a veces también muy divertidas, entonces es un poco reflejo de la vida de, de todos los uh, que vivimos todos. Bueno, queremos invitar a todos nuestros auditores que participen en este festival y vean este tremendo evento francófono y sobre todo la película Loca por la vida, porque es una comedia que les va a hacer reír y también reflexionar sobre la familia. Muchísimas sí. gracias, sí. embajador, por acompañarnos. Sí. Gracias, Emmanuel, por habernos Sí, para, acompañarnos, para, sí, para terminar, para. deseo enviar a, a todos los amantes del, del cine francófono uh, un, un caluroso uh, un saludo. Uh, y uh, que, uh, a, los, a los amantes del cine francófono, que nos acompañan esta noche en esta uh, act actividad de la francófono. Muchísimas gracias. La, sí, gracias a vos. Gracias sí. a vos. Deberíamos un regalo para usted también. Como bueno, estamos celebrando el Día de la Mujer, queremos entregar este obsequio de parte de José okay. para que también recordamos que, que es un día especial y muchas gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Muchas Adorables. gracias. Y esperamos escuchar sí. muchísimo más de actividades que haga y que presente la Embajada de Bélgica para que todos aquí también puedan conocer más sobre este maravilloso que, que no se pierden nuestras redes sociales, hay todas las informaciones. Muchas gracias por esa intención, me llena mucho el corazón, no solo de Francofonía, pero de amistad, porque al final Francofonía es eso, se trata de amistad. Ya lo ha dicho, es, el, es la, salvar nuestros derechos humanos, es la amistad, conocernos, crear alianza Muchas gracias aquí Continuando bueno, con el programa aquí de Francofonía, tenemos a Falcon Müller, que es muy importante para nosotros, que nos pueda compartir Toda la cultura canadiense, porque se sabe que Canadá, la lengua oficial es el francés y el inglés. Y también está presentando una película en este festival francófono, que es Entonces el idioma es una historia de amor, de André Livón. Yo fui profesora de inglés muchísimos años, y años, así que sé lo difícil que es la misión de... Enseñar y esta película refleja eso, ¿no? que están ellos aprendiendo. Le digo, ¿por qué elegiste, eligieron Canadá esta película para representar a vuestro país? Esta película sí. es muy representativa del proceso de construir un país, eh, no solamente a partir de las personas que ya están, sino de las personas que también aspiran a pertenecer sí. a ese país. Eh, tiene que ver con la francoponía, por supuesto, porque pues, eh, se trata de una clase que está aprendiendo francés, eh, de personas que llegan a Canadá. Pues, y el, el idioma no es solamente una forma de comunicar, sino de integrarse al país y de participar en proyecto de, de, de la comunidad inmediata y pues, de la, la patria. Falco, hay muchas cosas que me gustaría compartir. Por ejemplo, este fin de semana van a ser los Oscars y varias de las películas que ya están nominadas como Mejor Película fueron presentadas en el Festival de Cine Canadiense, el TIFF sí. y ahí se presentaron como el del Dog, también estuvo presentada el Dog Facts como Mejor Película y se hizo incluso la inauguración en este festival ¿Qué nos puedes contar sobre la promoción que hace Canadá para la Cultura y el Festival de Cine? Bueno eh... La cultura, como para muchos países, es una parte integral de su diplomacia exterior, eh, al ser un país muy pluricultural, eh, que siempre está cambiando por la llegada de nuevas personas. La cultura es esencial para contar la historia de lo que es Canadá. Eh, es un mosaico que siempre está evolucionando. Y por suerte tenemos instituciones culturales muy fuertes, como el Instituto Internacional del de Cinema de, de Toronto, también en Montreal en Vancouver ha sido de esta ciudad pequeña, de pero claro de Toronto es el más importante en términos de cifras de negocios, creo que viene justo después de Cannes, en términos de peso cultural. Entonces, eh, sí, han, han hecho un tremendo trabajo desde Toronto, Toronto es una ciudad sinésida, hay festivales, hay dos o tres festivales cada semana, un honor para nosotros poder representar esa oferta cultural en, en el Y de hecho se filman muchas películas, se firman en Canadá también, en Quebec. Cada sí. vez que vemos los créditos de las películas, ustedes pueden ver si esperan al final de las sí. películas, dice ahí que ve siempre al final de, de todos los créditos de las películas, porque se firma mucho. Sí, bueno, por suerte tenemos ¿Sí? especialistas eh, de, de muchos diferentes campos artísticos, ¿Sí? también en el negocio cultural y. y hay varias ciudades que se, se organizaron para poder ofrecer las condiciones para grabar películas, para grabar eh, series. También hay muchas series que están grabadas en Vancouver, por ejemplo, en California. Y, y también por la variedad de paisajes que tienen en el país. ¿Dónde puede aquí en Chile la gente saber más sobre Canadá? En Facebook, el de la Embajada, que les puedan decir más datos para ellos. Sí, bueno, eh, nosotros estamos presentes en todas las redes sociales, tenemos una cuenta en Instagram, tenemos tres cuentas en Twitter, tenemos los, bueno, los dos idiomas oficiales y en, y en español tenemos una página en Facebook, tenemos una página en LinkedIn um, y tenemos la, la, la página web oficial que se encuentra fácilmente buscando Embajar de Canadá en, en Chile. Te queremos dar las gracias, Falco, por acompañarnos sí. a esta entrevista. Muchísimas gracias. Los invito a todos ustedes a ver la película. Entonces, el idioma es una historia de amor. Lo van a ver, se van a emocionar, lo van a disfrutar. Y para que disfruten, aparte de conocer más de Canadá, también de la cultura y de este especial del ciclo de cine francófono. Muchísimas gracias, Falco. Muchísimas gracias. Y si quieren aprender francés, eh, Canadá es un muy buen lugar sí, sí. en el mundo para aprender francés, también para eh, cursar diferentes programas eh, universitarios en francés y la película estará disponible en la plataforma del Centro de Arte de la Mexicana es invitarnos a, a mirarla Muchísimas gracias gracias, gracias. gracias a Tenemos aquí a alguien muy especial Bonjour, bonjour ¿Cómo se va? Genial sí, sí, sí. Este evento es un evento multilingüe porque es el evento para promocionar no solamente la lengua francesa sino también la cultura Tenemos a Daniel Consol aquí de mónaco y estamos muy contentos, le habíamos hablado entre Magma. Malina, que somos bien fan de la princesa de Mónaco imagínense, ella estuvo ahí en la boda que no puedes contar esa maravilla de es su país te puedo contar que es un país chiquitito pero no porque es chiquitito no es que valga menos la pena es un país, es mi país así sí. que la verdad es que lo quiero mucho eh, la gente es agradable, eh, un poquito sobrepoblado, te diría yo, porque la verdad que los dos kilómetros no cuadrados, no no porque están en el quiz. Las preguntas del quiz. No, <risa> pero está bien, si no, está bien. Si Mónaco bueno. es, usted había hablado que tiene el Grand Prix. A ver, la primera cosa. A mí me encanta el automóvil. Sí. Yo fui ahora aquí. ¿Quieres tuerca? Sí, vino aquí para la Fórmula E, yo, yo fui. Ah, para la yo también. E. Asistí porque hay un equipo de Mónaco, el sí, equipo Venturi es el equipo de Mónaco. Eh, y, gran cosa, nuestro piloto monegasco Charles Leclerc uh -huh. ganó el primer eh, Gran Premio de F1 en Bahrain. Sí, sí. Así que están felices feliz, y además corre sobre Ferrari, que tú sabes que nosotros somos todos, muchos, por Ferrari. Eh, fuera del Gran también tenemos muchas otras cosas. En este minuto se está desarrollando algo que se llama sí. el Printemps des Arts. Uh -huh. Y en ese Printemps des Arts se desarrollan conferencias, espectáculos, entrevistas con gente importante. Sí. Y también sí. otras no cosas, si quieres, sí, podemos seguir. No, nosotros no la vamos a mandar la nieve porque resulta de que usted es un tesorito para nosotros. Muchas gracias. Es un tesorito porque de hecho usted le contaba que tiene hasta las tacitas de la boda del... Tengo los vasos que se regalaron a los modegascos para el día de la boda del príncipe Rañero con la princesa Grace. Así que le vamos a ir a visitar antes del día 19 que se presenta el aniversario. Ni un problema. Muchísimas gracias. Gracias. a, gracias a usted por acompañarnos en este festival francófono de la cultura francesa y para promover este festival. Muchas gracias. Así... Ah, te tenemos un regalito para que lo Ah, sí. Muy muy como les comentaba este festival lo más importante es promover la cultura la cultura internacional el cambio climático es llevar más allá que solamente un festival de cine es promover que uno pueda conocer a través de las películas la cultura, las tradiciones los cambios, los efectos sociales y es por ello que la Francafonía se realiza cada año en este 20 de marzo para poder À part le monde. Je représente ici de la République de Haïti. Ah, bonjour. Ah, vous c'est très chic. Ah, j'adore votre style. Merci. C'est très Merci. merci. <rire> alors, je suis très fortune de votre présentation et alors je suis très content parce que c'est une euh, opportunité de connaître oui, les oui, oui, oui, oui, Et Nous sommes très contents, c'est une grande opportunité ici pour connaître de notre famille. de notre famille. Bien sûr. Et pour vous, que c'est la France Je tiens à vous saluer et je salue le public. En fait, euh, como euh, bien le dire, c'est Whitney François, je présente Haïti ici au Chili. Et c'est vraiment avec grand plaisir Haïti participe euh, cette année à la quinzième de la francophonie qui euh, nous rassemble tous. Je dis nous rassemble tous parce que c'est important pour moi de vous rappeler, vous qui me regardent maintenant, euh, que la francophonie, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours parler français. On peut parler anglais, espagnol, On peut parler legalmente, como le fait en Haïti, on fait partie de la francofonía. Primero, ella ha saludado a todos para poder darle la bienvenida y está muy contenta de la oportunidad de estar aquí en Chile y, sobre todo, de representar a todos los haitianos y de lo que significa la francofonía, de que es también parte de la cultura. Porque nos unen, además, de varios idiomas, no solamente el inglés, el español, el francés o el creble. Ça vient ça vient, <rire> si. Donc je voulais justement inviter les gens à prendre part aux activités pour la quinzaine de la francophonie et je vous invite aussi à aller chercher c'est quoi la francophonie et de voir comment vous pouvez contribuer à, à ce que la francophonie devienne plus grande plus grand, on va dire chaque année. Donc je vous en remercie et je vous invite également a, a hacer desarrollos en Haití para ver nuestra cultura, qué es lo que tenemos a ofrecer ayer, qué es lo que tenemos a ofrecer en la francofonía. Y yo les invito a todos a participar con nosotros, como decir. Gracias. Y también quiero invitar a todos a que conozcan más sobre la francofonía, qué es lo que es, qué significa, el significado, para que ustedes busquen información, para que sepan qué es lo que es y poder así todos tener una gran unión y representación. Merci beaucoup, c'est vous très gentil, j'adore les vos de, c'est tout chic. Je suis très, très très contente que vous soyez ici avec nous et la radio portail et avec moi des.. Et je des plus plus vous en remercie également. C'est moi, moi et c'est les femmes. Et en pour vous. Ah, que bon Merci. merci. merci. merci. merci. merci gracias. A Y en esta inauguración, este día 24 de marzo, estamos inaugurando con una película y que tenemos a mi lado la compañía del de, de, embajador de Vietnam, Phan Tuong Dien, que nos está acompañando porque él va a presentar la película Flores amarillas en hierbas verdes del director Victor Wu, una película que fue presentada en el 2017 y estamos muy contentos de estar aquí. We are happy to be here. I'm very content and especially because your country is being promoting this movie. It's a beautiful movie which shows all the culture, which shows all the, the green and the scenery. Um, how is the, the activity the Vietnam here in Chile? Um, the I mean, the activities here in general? Yes, in general. Yes, I think uh, in general we have a very long um, and good uh, cooperation and yeah. friendship with uh, Chile. And actually, last year we celebrate the 50th anniversary. We uh, set up, we established the official diplomatic um, relations uh, with the Republic of Chile. So this year is the counting is, uh, 51. 51. Why you choose this movie to the olympics yeah. in Chile? We choose the movie because uh, we yes. we understand that the Francophonie is an organization to try to promote con la conexión con la experiencia cultural, con la herida cultural del país. Así que creemos que en el cine podemos mostrar a nuestro país a la audiencia. El embajador nos cuenta también que él eligió esta película porque le va a mostrar a la audiencia eh, una cultura muy personal de Vietnam y también el cariño, y es una película muy especial que él les invita a ver. Recuerden que esta película va a estar en forma digital y lo pueden ver durante la semana del 25 al 31 de marzo. Embajador, okay. le queremos dar las gracias. Thank you so por estar aquí con nosotros, sharing hoy. Bueno, aquí nos encontramos con el embajador de Suiza, Arno Wicky. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le está presentando la película de Mif de Frédéric Balif. Y estamos muy contentos porque queremos ayudar a promover este festival francófono. Embajador, muchísimas gracias. Acabamos de terminar de ver la película. ¿Qué le pareció esta representación del Líbano? Es una película muy, muy fuerte. Y lo que me encantó esta lucha de las mujeres de este pueblo para la paz. Y creo que lo han hecho con, con tanta creatividad y convicción que al final es un mensaje muy fuerte, ¿no? Que vale la pena, aunque no sabemos en qué dirección nos vamos, vale la pena de luchar para la paz. Embajador, ¿cuáles son las actividades que realiza Suiza para esta semana francófona más allá del Festival de Cine? ¿O por qué eligió usted esta película que representa a Suiza? No, nosotros somos un país francófono, un cuarto de la población habla francés, por eso obviamente eso es muy importante y también en la embajada Hablábamos cada día francés, así eh, es bueno, muy importante. Tienen un país muy bonito, sobre todo Ginebra, que es toda la parte de Ginebra, que habla francés, Montreux, que fue una de las ciudades muy características, porque ahí terminó sus días Freddy Mercury, hay un museo allí, es un lugar muy tradicional, y está cerquita de Francia, hay bosque, uno cruza ahí el lago, entonces esos son lugares que, que realmente son lugares de ensueño en Suiza. Más allá de los chocolates, son los suizos personas dulces, ¿verdad? Gracias, gracias. Muy amable. Le queremos agradecer embajador por acompañarnos esta tarde y sobre todo por ayudar a fomentar y promover el Festival de Francofonía. Es un placer, gracias. A usted muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en este evento tan importante. Venga por aquí, estamos muy contentas. ¿Qué le ha parecido la película? ¿Cómo fue? ¿Cómo ¿La disfrutó? Sí, claro que disfrutó mucho. Conozco la película de antes. Es una película muy, muy interesante porque habla de nuestra región y de la convivencia. Y los dolores, pero en, en un sentido muy divertido y con esperanza, a pesar de, del dolor. Esto es, es un mensaje bueno eh, eh, también bien hecho en la película. sí sí Y tengo que decir que la directora Nadine Labaki de Líbano es una directora muy bien conocida y respetada en uh, en, el mundo, en todo el mundo árabe. Aquí tenemos al embajador de Egipto, eh, eh, queremos mucho a su país, de hecho este año, a principio de año, hubo una gran inauguración en el templo de Luxor sí, y claro. lo vimos mundialmente, una representación atómica, yo eh, visité personalmente Egipto, me encantó, ah, me okay. encanta la cultura que tiene y ¿cómo eh, está Egipto eh, aquí en contacto con Chile? ¿Qué, qué ofrece? Por... Eh, nosotros tenemos eh, 93 años de, de, de relaciones diplomáticas, que es una, una trayectoria muy, muy larga y tenemos también eh, eh, relaciones eh, políticas especialmente, que son estrechas, coordinamos mucho con, eh, con eh, la Cancillería aquí en, en Chile eh, y también eh, tenemos eh, oportunidades de, de comercio y de turismo eh, muy importantes entre los dos países. Aquí, eso ha sido muy especial para que lo vayan conociendo. ¿Su país, Egipto, va a participar en esta feria que se va a presentar el 31 de marzo? Sí, va a hacer artesanía de, de Egipto en la feria. Y eh, lamentablemente este año no tenemos una película en, en el ciclo de cine, pero eh, sí, vamos a tener artesanía. Eh, Egipto es un país árabe claro pero desde eh, 1983 es miembro de la francofonía porque la, las relaciones y el encuentro en, eh, cultural con el francés y el mundo francófono fue muy muy importante para dos siglos de modernización en egipto entonces eh, esta, este ese encuentro y esa interacción cultural entre egipto y el mundo francófono la verdad es que era eh, eh, muy fructífera para Egipto, por lo tanto tratamos de... de, de, de tenemos una participación muy, muy activa en la, en la organización de la fr francofonía para eh, desarrollar este eh, eh, encuentro eh, cultural eh, eh, muy fructífera para dos, los dos países. Y tengo que decir algo más sí. para el público chileno dígale nomás, dígale nomás. que también tienen que esperar este año la inauguración del gran museo egipcio que va a una inauguración espectacular eh, eh, va a eh, ser uno de los mejores museos del mundo. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en el Cairo y le puedo decir de que es algo impresionante y sobre todo a uno le saltan las lágrimas también cuando ve las pirámides de Egipto porque uno dice cómo ellos creyeron más allá de la, de la vida, ¿no? más allá de la muerte, para poder construir esas moles gigantescas. Y es un país maravilloso. El mejor pan que he comido en mi vida, <risa> la mejor cebada que he comido en mi vida. Qué alegro, qué eh, eh, el espectáculo de ver Luxor de noche fue maravilloso. Así que estoy muy agradecida, embajadora, que nos pueda acompañar en este festival francófono. Es un placer, un placer. Eh, embajadora, le tenemos aquí una, un regalito porque estamos celebrando el mes de la mujer. Para que se lleve nuestro recuerdo aquí de Positiva. Saludos a todas las mujeres. Saludos a todos los francófonos y francofiles y a todas las personas de Chile que tienen interés en saber más sobre las culturas diversas de la francofonía. Saludos. Así comienza un ciclo de cine que está disponible para toda la audiencia y fans del cine alternativo que no solo promete conmover a muchos pero transportarnos a nuevos horizontes culturales. En el ciclo de cine francófono se exhibirán siete películas que representan la diversidad de las culturas francófonas en el mundo. Mundo. La lista se compone por una película francesa Fragile de Emma Beniston, un chico supera su desamor con la ayuda de sus amigos. Suiza, la Mif de Frédéric Belif nos muestra la convivencia de un grupo de acogida que no le será fácil la vida bajo el mismo techo. Canadá presenta un documental de Andrés Livaux que refleja la adaptación de los estudiantes extranjeros que inician su vida en Canadá. Bélgica presenta La loca por la vida de Rafael Valgoní en Ciron, una pareja se ocupa de su madre que sufre de demencia. Marruecos nos trae una comedia clásica en busca del marido de mi mujer. El Líbano llega con dos películas, El insulto decía Sia Jure, y Ahora a dónde vamos. Nos transportamos a Vietnam con las flores amarillas en hierbas verdes de Victor Y aquí Bum. estamos, terminando el cine francófono y adivinen con quién me he encontrado. Con Elizabeth Salazar y con... Ah, a ver, él, claro, él está muy COVID. Nosotros somos más por día. con Benja, de el mundo películas. Muchísimas gracias. Oye, ¿qué les pareció la película? ¿Por dónde empezamos? Por aquí, con las chicas. Ay, a mí me gustó mucho. La verdad es que es una película que tiene una mezcla muy buena de emotividad, pero también de humor. Uno se ríe mucho y también la... sufre viendo las historias de estas mujeres que se ayuden entre ellas, entonces eso es como muy bonito eh, esta ayuda a pesar de las diferencias que pueden haber, porque la rivalidad ahí es entre los hombres y, y es súper potente lo que ellas logran así que es una película que yo le recomiendo que vea todo el mundo en la plataforma del Centro Cultural Alameda, que va a estar disponible desde mañana, así que por favor, haganse un favor y véanla ¿No? y además que este es el comienzo del festival porque todas las películas, son siete películas que están ahí presentándose en este festival francófono y a ti Benjamín él, él es un hombre súper espiritual a él todo le llega del corazón y eso es lo que me encanta de Benjamín síganlo, grande, es el máximo Instagram y Youtube y de Facebook aquí Mundo Películas, cuéntenme ¿qué le pareció a usted? No, sumándome a las palabras aquí de la compañera creo que es una película muy linda que tiene un toque súper potente Porque la historia es muy potente Tiene que ver con la rivalidad que existe entre las religiones Los hombres siempre tratando de, de, de resolver las cosas con, con pelea Entonces también, aparte de este festival También viene súper bien en el mes de la mujer también, Porque finalmente muestra cómo las mujeres tratan de siempre eh, Resolver las cosas por, por otros medios Que no tienen que ver con la violencia Y conocer estas historias y además conocerlas de la forma en la que la directora la presenta, que viene con la emotividad que puede generar la violencia, pero todo el rato como que se ríen de esto, entonces también eh, siento que no sé, si, lo, si los tipos que, que, que generan este tipo de, de conflicto lo vieran, se verían completamente ridiculizados en la pantalla, porque es como estás peleando por una estupidez, estás generando muerte por una estupidez, y vienen la, las madres, las hermanas, las vecinas, las mujeres, que son las que finalmente lloran a esos hombres que pierden, pero, pero también lo muestran con esa cuota de humor que también está súper interesante. ¡Qué bien! Muchas gracias Benjamín, muchas gracias Elise por acompañarnos aquí y sobre todo por venir al festival y apoyar al festival. No, gracias por la invitación, la verdad es que muy bonita esta inauguración Y aprovechen de ver las películas porque no tenemos acceso tan fácil a películas libanesas, eh, francesas Tal vez un poco más fácil, pero hasta por ahí igual hay cosas que no llegan Así que aprovechen esas siete películas, yo estuve viendo la plataforma y se ven bastante buenas Y más encima son gratuitas, así que una buena posibilidad de ver si sí. Y en casita, ¿Qué puede esperar, muchas gracias Amigos, así terminamos y concluimos este festival francófono porque este es solamente el comienzo y ha sido la inauguración aquí en el centro Alameda, en, en el centro de Santiago. Este tremendo centro de cultural que le damos el puntapié y el inicio de este festival francófono con esta película y a dónde vamos. Una película que está presentada por la embajada del Líbano y que también le entrevistamos a la embajadora, la embajadora Yumanche Hadesh y que nos mostró y nos invita a conocer más sobre este cine los Recuerden, estas películas están totalmente gratuitas a partir del 25 al 31 de marzo y podrán disfrutar en la comodidad de su casa para que vean las películas como por ejemplo Día a Donde Vamos o El Insulto, una película que estuvo nominada para un premio del Festival de Cannes y también para unos premios Oscar. Así que espero que la disfruten y que nos acompañen. También pueden ver toda la información en Radio Portales o bien en mi página de Positiva. Nos vemos hasta el próximo comentario.